Explica ante las cámaras que fue despojado de sus pertenencias en medio de sus labores, bajo amenazas de los asaltantes. De Rano ¿qué fue lo que te pasó? explica? Que ayer yo fui, ayer yo fui a vender, entonces al hombre le dice: Ven acá, voy ven a vender un foro moreno, y después yo llegué, me atrancó, me quena tema la manchila, tiene la cartela a mi puesto, y como cuatro mil pesos, y tiene carne y Ellos lo coge todo, yo le digo: Bueno, coge toda el carne. Ellos no a dice que tú quieres, te mató ahí mismo. Entonces yo salí huyendo, dejaste eso con ellos. ¿Qué tú vendes entonces? En las... Cargador, foro. ¿Y celulares? Van y celulares. ¿Te lo llevaron todos? llevaron todo. ¿De dónde ocurrió eso? Eh, entrar a Mirabel. ¿Entrar a Mirabel? ¿Cuánto De... eran eh, Como tres hombre atrancó. Entonces, eh, ¿qué te manifestaron ellos cuando, cuando te quitaron todo? Y yo dije, bueno, coge todo, era mi importante carnet. Y uno dice, mira muchachos, te que te ahí mismo, pero manchate, manchaste, pero manchaste. Entonces me sale huyendo. ¿El nombre tuyo es? Es Rano Feriró. Pide a las autoridades. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.